amigos de youtube como en estado sean bienvenidos al canal una vez más y como lo vieron pues traigo un video tanto diferente ya que ahora sería eh, las historias de los personajes de Equestria Girls más tristes quiero aclarar que esto es, son historias creadas por mí no es que hayan sucedido realmente sin, solo lo hago para entretener ya está nada más quiero aclarar esto y bueno, sin tanto relleno, comencemos Spike viene de una familia bastante pobre La cual no tenía ni para comer Ellos nunca le aceptaron su deseo de ser cantante Y sobre todo de ser un líder Pero él aprendió a componer canciones Y él tuvo la oportunidad de eh, debutar como solista Aunque dijo que él como debutaba en solitario no gastaba mucho dinero pero en un día decidió juntarse con las chicas de Equestria Girls la cual eso le cambiaría su vida para siempre ¿Quién se lo hubiera imaginado? Rainbow Dash que nunca tuvo una vida difícil pero no es así ella también sufrió eh, pues cosas en su vida o sea antes de ser cantante su familia estaba tan llena de deudas que no podían cuidarla ni a escótalo Lo cual pues siempre se quedaban en casas de otras personas Y ella fue estafada por empresas fantasmas al pagarles dinero que fue aceptada como cantante La cual fue bastante difícil Twilight, al igual que Spike pues vino de una familia bastante pobre la cual pues no podían quedarse en, en su casa ya que también estaban llenos de deudas En la cual pues a pesar de todo ella sonrió sin importar las dificultades era aún así no puede así quitarse la preocupación por ella misma y por Spike Lo cual pues también una de sus ex amigas hizo un comentario sobre su estado de pobreza desde ese entonces Twilight nos ha quitado ese dolor de su cabeza aún siendo una cantante de éxito ¿Quién más se lo hubiera imaginado esta tierna chica que es Fluttershy también sufrió algo bastante triste es que después de que sus padres se divorciaron su madre la dejó al cuidado de su padre lo cual pues era niña en ese entonces y no tenía ningún recuerdo de su madre desde que se volvió famosa y, y recibió un premio por ser eh, compañera de Spike, pues ella solo le agradeció a su padre, dando a entender que no tiene ninguna relación con su madre, pero aún así tiene una buena conexión con los niños. Aunque Vinil se vea muy seria, en realidad es tierna y dulce. Desde que era una bebé... Su madre no podía cuidar de ella, por la cual la dio en adopción. Y cuando quería ingresar a la música y no podía, se dio cuenta que en realidad era adoptada. En un momento, su padre biológico pedía que se la regresaran, ya que él pensaba que vinil era maltratada por la familia adoptiva. Pero la familia adoptiva pensaba que en realidad el padre la quería de vuelta porque ella ya era popular. Pero tiempo después retiró la demanda diciendo que no quería lastimar a Vinil. Su familia la juzgaba porque tenía una apariencia rockera. La cual para mí no se ve nada mal su apariencia rockera. Pero su familia la juzgaba, incluso su hermana. Por lo cual decidió irse de su casa para convertirse en la mejor miembro del grupo de Spike. La cual pues así fue... Y demostrando coraje y valentía Ella pues Su padre la abandonó Cuando tenía otra familia Desde ese entonces Ella tuvo que cuidarse sola Pagando las facturas Y comprando comida con el dinero que ganaba Y bueno amigos de Youtube Espero que les haya gustado Que les haya encantado Si es así no olvides dejar un buen like y un comentario diciendo de cuál pasado de estos personajes te sorprendió más y pues nada yo soy Ulises y nos vemos en el próximo video bye bye